¿Qué pasa si yo tengo un empleado y le hago un cheque, una transferencia para reembolso de caja menor? ¿Qué hago con esto? ¿Se debe reportar o no se debe reportar? ¿Esto es nómina electrónica o no lo es? Bueno Ana, muy buena pregunta. ¿Qué es nómina? Nómina es todo lo que yo le pago al empleado en retribución a la función que él cumple, ¿cierto? Por eso yo le pago un salario, le pago unas prestaciones sociales y le pago una seguridad social, ¿sí? Que es una caja menor. Tener un dinero disponible, digamos de 100 mil pesos, para los imprevistos que se puedan presentar. Pero, ¿qué pasa ahí con el, con el ejemplo que nos colocan en la pregunta? Realmente, esa caja menor es un manejo que tiene ese empleado dentro de sus funciones. Entonces, voy a poner un ejemplo. Eh, se me acabaron las reglas para imprimir, entonces yo voy a la papelería y compro una regla. ¿sí? Pero recuerden que todos esos gastos, pues están soportados por facturas a nombre de la empresa o por cuentas de cobro, que también puede ser válido. Y esas facturas van directamente a la contabilización, a la contabilidad de la empresa. Yo lo que hago es reintegrarle ese valor al empleado, pues porque ella necesita tener disponible siempre los 100 mil pesos para los imprevistos. Pero eso no es un ingreso para el empleado, simplemente es un manejo que tiene dentro de sus funciones, es decir, eso no es nómina. No es nómina porque está soportado con las facturas que se causan por esos gastos a nombre de la empresa.